difíciles para las personas y barreras de acceso en Bogotá en las regiones es mucho peor es saber que eh, todos son momentos de derecho y que responsabilidad de esta OHA, de estas políticas públicas y todas estas acciones que se generen eh, para conocimiento pues de impactar la mayor número de población posible para que se puedan empoderar conocer y obviamente en el momento que sientan que están siendo vulnerados sus derechos tengan herramientas para poder acudir a la defensoría, a la alcaldía, eh, pero la información es básica. Es determinante, quería yo. Bueno, eh, ¿cómo llevar la política de salud mental al sector educativo? Debo mencionar que en conjunto con educación, a partir de la formulación de la política, estamos desarrollando ahora en seis ciudades, pero se va a hacer una ampliación a otras ciudades, Lo hemos llamado emociones conexión vital, que está orientado a fortalecer las capacidades resilientes, responder asertivamente a situaciones que plantean desafíos, promover relaciones afectivas, armónicas y respetuosas, y donde todos tenemos un lugar. Y no solamente, si bien en el centro son los niños y las niñas, y no solamente es con educación, lo no quiero mencionar aquí, sino también en primera infancia, por la pregunta que estaba ligada a primera infancia. También estamos haciendo un trabajo allí con el ICF. De hecho, la intervención que fue eh, valorada y evaluada con la Universidad de Yale se hizo en el Distrito Colombiano de Bienestar Familiar con niños menores de 5 años. Y estamos haciendo la expansión a nivel nacional, no solamente a los más pequeños, hasta de 0 a 5, sino también a eh, eh, niños de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Es posible necesariamente con una perspectiva de la salud pública no desde la salud de la atención que es como eh, digamos que raramente lo vemos muchas veces es que hablan de salud y automáticamente estamos hablando de la persona enferma y de la persona en hospital y atendida por un médico sino la salud mental desde lo más promocional hasta un proceso real de rehabilitación integral e inclusión detectiva. es posible lo estamos haciendo, la sanciones en el año entrante de otros municipios que estamos seleccionando como priorizados con algunos indicadores en conjunto con educación y con el Instituto Colombiano de Ministra Familiar. La otra pregunta es ¿cómo van los territorios? Hay una pregunta que siempre surgió cuando estábamos haciendo las políticas y bueno, ya es una práctica, ¿cómo va a ocurrir en el territorio? Entonces decidimos eh, construir unos hitos de gestión que hacen posible por lo menos conocer y acompañar el desarrollo de capacidades territoriales cuando se requiera para la implementación de las políticas. El primero de ellos era, tenemos un diagnóstico de salud mental en el territorio y aquí voy a recordar una tarea que hicimos con el doctor Arroyo, que hace un tiempo, y la debilidad era grandísima, porque además nos paramos desde la oferta de servicios, no desde dónde está, cómo está, qué siente, con quién vive, cuáles son sus características particulares, que realmente es un buen diagnóstico hecho de un enfoque de derechos. ¿Qué le pasa a los titulares? ¿Dónde está la gestión para la garantía y dónde está la exigibilidad de los derechos? Pues lo falta de un camino fuerte. El otro era, ¿usted tiene algún tipo de política? Si la tiene, necesita revisar y adaptarla. Si ya lo hizo, tiene un acto administrativo y con quién la está haciendo. Hay una específica que dice, ¿y usted qué está haciendo con relación a cada uno de estos ejes? Y encontramos en una evaluación reciente, el doctor nos pudo acompañar porque estaba en España, pero es un colega de él, ¿qué tanto lo que están haciendo los territorios en acciones promocionales? Y encontramos que el 94% de nuestros departamentos tienen intervenciones en asuntos como habilidades para la vida, en clubes juveniles y cómo funciona, el alcance que tiene. El 77% de sus territorios lo dijeron, tenemos líneas de atención en salud mental, que realmente llaman mucho más porque están solos, porque necesitan conversar con alguien, es como la característica principal que enuncian los territorios. Y encontramos que el 72% de los territorios tienen al menos una alianza estratégica con dos sectores más, porque la pregunta es, de, ¿con quién se junta usted y para qué se junta? gestión conjunta y la, la integración social. Dos terceras partes del territorio en el que realizamos estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad. Nos toca específicamente qué es lo que se tiene. Eh, ha ido formándose un grupo importante de profesionales en Mhga y también se han visibilizado mucho más estas alianzas con el sector privado. Otro viento era Cómo la participación, cómo es el proceso de participación, y les quiero decir que ahí la valoración fue realmente muy pequeña porque no tenemos o los escenarios no los hacemos visibles o realmente no lo estamos haciendo. Este es un reto muy importante y es uno de los hitos que se mide. Entonces tenemos posibilidad de saber qué pasa con nuestros territorios, no solamente centrados en la prestación de servicios que ya mencioné los retos, sino centrados en la complejidad de la implementación territorial. Eh, podríamos mencionar mucho más de estos resultados de esta evaluación que fue la inicial. En un tiempo pensamos mirarlo un poco más con precisión y poder compartir lo que está ocurriendo en este momento. Eh, bueno, respecto a la pregunta de educación, tenemos precisamente una experiencia, digamos, que exitosa. Hay una fundación que se llama Unidos Seremos Escuchados, de una eh, mujer, eh, persona con discapacidad que precisamente adquirió la discapacidad por bullying en el colegio. Ella perfectamente eh, trata de hacer eh, esta concientización en los niños y en las familias de, de no al maltrato escolar y no al bullying y, y esto hace que las familias y los valores tanto de niños como de sus padres eh, cambien esa perspectiva respecto a la cultura escolar del maltrato a los compañeros que no, que no les caen bien o a los compañeros que no son los primeros en la clase a nivel popular o social entonces considero que no es solamente una política que deba ser efectiva de parte del gobierno de los colegios sino también una eh, forma de actuar de parte de, de nosotros como sociedad, de los compañeros de colegio, de los hermanos de la familia y de los padres le agradezco muchísimo entonces por esta invitación estamos presos permanentemente a, a colaborar en de los escenarios desde el punto de vista de lo que nos corresponde como rol ¿sí? porque de todas maneras eh, Natalia creo que sistema, funcionamos pues no, como sistema entonces está el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de Ministerio de Justicia, todo tiene que ver con la rama ejecutiva y a su vez el sistema judicial, listo, y los privados también. Porque si no, no en ningún sistema, cuando falle uno, es, fallamos todos. Entonces la idea es seguir avanzando en este proceso, seguir con estos conversatorios y ya, en esa medida vamos a evolucionar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todas y todos. Interesante, diverso, eh, pero que nos deja muchas inquietudes y gracias a ustedes por aguantar el año. Eh, <ríe> psicosocial en el edificio Santo Domingo, Salón 10.03, a partir de las 3 de la tarde. Debe registrarse con su salud en la cuarta del edificio Santo Domingo y recomendamos que sigan unos minutos antes. Muchas gracias.